Hey, ¿qué tal? Les habla su amigo Paco Fit y hoy en esta nueva cápsula vamos a hablar sobre el peso ideal. ¿Existe? ¿Cuántos de ustedes han visto personas con publicidad que dice ¿quieres saber tu peso ideal? Pregúntame cómo lograrlo. Publicidad en la televisión donde dicen, pierde peso y llega a tu peso ideal. O cuando vas al médico y te dice tu peso ideal debe ser este, por tu estatura y por tu edad. ¿Será cierto esto? ¿Será verdad? Para adelantarme un poco, el peso ideal no existe. ¿Pero por qué no existe? Hay una diferencia entre un peso en grasa y un peso en masa muscular. Es decir, no importa la estatura que tú tengas. Porque tú puedes pesar 80 kilos de grasa o 80 kilos de masa muscular. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, si el peso no es lo importante, si el peso no decide en realidad si estamos bien o estamos mal, ¿qué es lo que lo decide? Ya como les mencioné, lo que decide que uno esté bien o esté mal Es el porcentaje de grasa y la masa muscular Tener un peso en masa muscular pero no tener ese mismo peso en grasa Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? A través de mediciones Esto lo vamos a hacer con una cita métrica Si las medidas van bajando es porque más bien Hay personas que mantienen su peso así estén haciendo ejercicio Así estén alimentándose bien Pero sus medidas bajan Entonces se preocupan porque el peso no está bajando Pero en realidad el peso no importa porque les voy a dar un ejemplo, yo por lo menos supuestamente mi peso ideal debería ser unos 68, máximo 70 kilos, pero en realidad yo peso 85 kilos. Entonces, estoy mal, estoy enfermo, no tengo mi peso ideal, si sí lo tengo, porque me siento bien y me veo bien. Eso es lo que ustedes tienen que visualizar, es lo que ustedes tienen que concientizar. Si ustedes hacen ejercicios, si ustedes se alimentan correctamente y su peso no está bajando, pero esas medidas están bajando es porque usted está perdiendo porcentaje de grasa porque usted puede perder masa muscular pero no perder casi grasa y va a bajar de peso, está bien, pero es una saludable entonces vamos a llevarnos por las medidas o simplemente ir a hacernos una medición con pliegues esto lo hacen los nutricionistas, ciertos médicos deportivos porque estas medidas son las que van a indicar si tú de verdad estás bajando tu porcentaje de grasa o en realidad lo que estás haciendo es perder masa muscular. Entonces el cariño a la cinta métrica, olvídate de la báscula, olvídate de ese peso, bótalo, eso es lo que hace es frustrar a la gente, porque cuando tú ves que el peso no está bajando, lo que tú piensas que debe bajar, lo que tú quieres bajar, entonces lo que vas a hacer es frustrarte, eso genera catabolismo y el catabolismo es simplemente almacenamos grasa mientras que perdemos masa muscular y es obviamente lo contrario a lo que ustedes quieren lograr. entonces agarra el amor a la cinta métrica, olvídate de esa báscula. ¿Por qué? Porque el peso ideal no existe. Así que nuevamente se los digo, olvídense de las publicidades engañosas, no dejen que nos sigan engañando, no existe el peso ideal, porque mucha gente te ofrece ese peso ideal, ofrece llevarte un peso ideal porque lo que hacen es hacerte perder masa muscular, te mandan una dieta de atún con lechuga, te mandan unos suplementos que lo que hacen es inhibir el apetito nada más, entonces obviamente vas a perder una cantidad de masa muscular y vas a bajar ese porcentaje pero de masa muscular, no de porcentaje de grasa, que es lo que nosotros dentro. Así que comience a llevar un estilo de vida saludable, comparte esto, llévalo a más gente, porque la idea es que seamos cada vez más, seamos multiplicadores de salud, y ustedes son los que van a hacer que esta voz llegue a más lugares, llegue a más personas, y cada vez haya más personas que de verdad lleven un estilo de vida saludable, un estilo de vida así. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, recuerda que si quieres formar parte de esta familia es completamente fácil, solamente tienes que darle a suscribir, darle like, coméntalo, compártelo con tus amigos y muy importante que nunca olvides que nunca está lo que